Bueno, muy buenas noches. Estamos desde acá, desde Lomas del Mirador, donde Atlas hace de local partido amistoso contra el Triangulito, contra el Club Deportivo Burlingame. Muy buenas noches. Volvimos a transmitir al Triangulito. Y volvimos por segunda vez a este lugar que es el Centro Cultural y Recreativo Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Bien. ...y también vimos el buffet que siempre decimos está espectacular... ...nos recibieron bárbaro, la cancha está espectacular como siempre... ...amplia, lugar suficiente para ver y para desarrollar el futsal... ...muy contentos por los chicos como le dijimos hoy... ...por ellos por lo que significa, como le dijimos a los de Vélez ...el otro día por lo que significa para ellos después de esperar volver, tanto... Volver. ...volver a jugar. Bueno, y sabes quién volvió también? ¿Volvió a jugar la quinta? Jugaron, jugó la quinta a las 6 de la tarde ganó Atlas 2 a 1, Sí. Eh, perdón, 4 a 2 ganó Atlas, la quinta, la cuarta ganó Urlingham 7 a 4, la tercera, acaba de ganar, la tercera acaba de ganar Atlas 2 a 1, y ahora tenemos el condimento fuerte de la jornada, la primera división, y tenemos Sponsor, ¿no? También hay Sponsor, hay sponsor como decimos nosotros, Barón 7, después decimos en detalle Barón 7, Chisap. Pet Store, Candy Market, El Carancho y Lema Seguros. Después los vamos a decir con más detalle a cada uno de estos anunciantes que además entre semana en el eh, programa en vivo, el noticiero, siempre los pasamos. Para nosotros, aparte recién nos saludé a Lolo Gol, que andaba por ahí. Bien. ¿Yo puedo mandar el link? ¿Voy puedes... mandando el link? Sí, vos, vos, vos mandando el link. Hablando? Habitualmente... Así le avisamos a la gente. Exactamente. Todos vamos a mostrar toda la cancha el local está allá vamos a acercarnos un poco más para que se pueda ver como todo, ¿no? Si nosotros llegamos después de tanto tiempo buscas este, de respetar los, los protocolos de lo que estamos acostumbrados en Hurlingham porque en todos los partidos no es lo mismo este, pero está todo bien la verdad que está todo bien y como digo yo, verlos a los jugadores vistiéndose, charlando, eh, a la muralla, ver a la muralla Barrios. Ver, Matías Barrios. Ver a la muralla Matías Barrios, impresionante, hace cuánto que no lo veo, al monito, es un lujo tenerlo. Al jugador, jugador argentino A jugador de la selección argentina universitaria sí. y volvió al club. Sí, sí, lo decimos de vuelta, jugador de la selección argentina de universidades y está jugando acá con el triangulito, este, recién hablaba con una persona y nos preguntaba sobre Burlingame. Sobre de la movida que tenía, arrancó el partido, Federico empieza. Arrancó el partido, movió Burlingame, movió el triangulito. Qué lindo, qué lindo es volver a ver futsal y qué lindo es estar al lado del Club Deportivo Burlingame y que lo vean todos los vecinos de Hurlingham. Vamos viendo, vamos viendo la pelota. Pelotazo del Monito, lo buscaba Homero. Se viene, se viene Atlas en mitad de cancha. Requiere Pipo, sí, va Pipo. Va el Monito también, pelea Burlingame, recupera, recupera Atlas y sale jugando desde abajo. Federico más se seña con la mano, suponiendo que yo tengo algo para comentar, pero estoy viendo y estudiando yo también a los jugadores. Bueno, sale, sale atrás desde abajo. Wow, va la presión de Homero muy bien. Y es lateral, lateral, el primer lateral para Urlingan defensivo. Y también, y también después le vamos a preguntar, este, porque también es importante para los jueces, para los árbitros, para todos los que están en el futsal, volver. Exacto, exacto. ...para todos los que están en esto. Homero, Facu... ...quería jugar con el Poroto. Se bien, bien, bien. Se muy bien. Bien, Facu. Ordena Facu, ordena, ordena Pipo también... ...y sale, sale Atlas desde abajo. Primer amistoso para los dos. Primer amistoso para los dos... ...estaban los dos con una sonrisa. Estaban la, la gente de Triangulito... En el, ...en el vestuario con una sonrisa. Yo decía, estoy re contento por ustedes... Por lo que significa, por lo que han aguantado todo esto, que es los Zoom, que esto, que amagaba, que empezaba hoy, que no, que mañana, que el año que viene, que andaba Marte y volvé, y puede ser mm. que haya empezado el futsal. De todo hasta que empezó. Todas las cosas se, se terminan dando. Arrancó el futsal por la hora de Burlingame. Después vamos a decir también dónde vamos a estar, porque tenemos muchos más partidos, ¿no? Vamos, Triángulo dice Viviana Correa. El a remate un uh, cerquita. Vamos, Sebas. Sale, sale, sale Matías Barrio, la muralla desde abajo. Y también era una imagen habitual, ya que nosotros transmitimos a ras del suelo. Tener a, lo, a los jueces. Claro. Mira nuestro. Mirá cómo va, ojo. Bien, bien, bien sacado. Bien Homero, bien Homero cerrando. Corner, corner para el local. Nos está viendo okay. el chili también. Chile, super chile, ¿dónde está? El coordinador chile? está en la casa, está en la casa. Acá pone Matías Smith, ¿Pasa en el partido o no? ¿Quién es Matías Smith? No, pero de, desde el Facebook. Estamos en mitad de cancha, juega Hurlingham, vamos viendo... Eh, la línea verde. Cristian Alfonso dice, vamos, Homero. El monito aprieta aprieta bonito, también por otro. Con mucha movilidad se va afuera. Primer pelotazo a la hora Soy alcanza pelotas también. Jimena también dice, vamos, chiquil. Silicos, Gastón, Amón. vamos Se a viene, ver. se viene Facu, se viene el monito, jugada para Homero, vuelve, Silvia. pisa, va, y ahí está Homero. ¡Gol de Burlingan lo hizo Homero! Gana, gana Burlingan, 1 a 0. Recién arrancó el partido. Y qué lindo, qué lindo que, que esté ganando Hurlingham ya. Qué lindo además es ver el fútbol. Le mandamos un saludo grande a Enzo Jack que está en Las Heras, a todo el equipo de Las Heras si quiere Las Heras también que lo vayamos a transmitir vamos a transmitir a Las Heras también te digo? pasamos nuestro número de teléfono ¡Claro! para con nosotros para saber cuántos coches tenés que dejar <risa> pero no de onda bien. bien bien la presión de Dylan entró Franco también excelentes esos relatos y comentarios qué, qué buena pilcha tiene el triángulo. Primera Hubel, vamos, Homero, grita. Loca, Sida. Lo que es para nosotros. Desmina, se extrañaba, mira, se extrañaba, se extrañaba el futsal. Como Burlingame, donde ahora donde vamos ya es famoso que Burlingame tiene todo. Tiene televisión que le transmite los partidos y como dice, divididos. En el oeste está el aguante, en el oeste. Y también como decimos nosotros, contala como quieras, pero si vos querés ver futsal, lo ves por la hora de Urlinga. Que Acá dice Juan Manuel Marsilla gracias Fede por el trabajo que haces en la actividad, amigo. Gracias, Chili. Me debes un corte, Chili. Tengo, tengo la, las lanas medias largas. Chili, vos ya sabés de qué se trata. Se viene Julián Combina que toca para Facu, se viene hace la larga y todo esto es falta. Tiro libre para el triangulito. Mientras estamos, tanto, estamos bien, estamos bien. Mientras tanto, transmitir es una excusa para divertirnos. ¿Cuánto también? van? Pregunta Agustín Sánchez. Pero Está ganando Hurlingan es 1 a 0. Agustín, ya estás preguntando. Ya. Ah, con su, eh, para que la gente sepa, estamos jugando a 30 minutos cada tiempo a reloj seguido. O sea, no, no, o sea sin parado. No se para. Perfecto, no se para. Perfecto. Julián Combina que juega para Franco, Franco que la mueve para Dylan. Va tocando el triangulito. Va de vuelta para atrás y va a llegar al arquero a la muralla. Matías Barrio el pelotazo. Lo buscaba el tate y el pelotazo para acá. No pasa nada. La hora de Hurlingham también juega, la hora de Hurlingham también juega. Sacá la, mo la mochila, o ponela ahí, mira. No, no, deja a mí me sirve. Ah, porque tener los papeles. A mí me sirve. Acá. Y... no, pero no lo Amortiza. pongas ahí, ahí no Amortiza, lo pongas. ¿no? Pero Federico, qué pesado. Marce, genio, un abrazo que está siempre ahí, la verdad, sos es parte importante de la actividad. Si lo dice el chili, yo me pongo a llorar. Sos el que el busca Chile... la fruta en el carancho, pa. Eh. Algo es algo. Lo que pasa no, no, no, no, es que Federico no quiere aprender a manejar. Si no, mira, a ver. Se viene Julián, va tocando, va tocando para Dylan, sale, sale Dylan, sale Dylan con un pie a pie. Todo esto es lateral defensivo para el triangulito Muchísimo y pasa Dylan gente, por la cámara. Miren, el otro día transmitimos desde el Estadio Municipal boxeo amateur, cosa que nos enorgullece haberlo hecho porque no conocíamos la actividad y no sabíamos del arrastre de la cantidad de gente, dos mil y pico de personas viendo el. Este, el video la programación, la entrevista con Lautaro Prado, mil, más de mil doscientas personas. déjalo venir a comer. Fede, escúchame, Fede, escúchame. Eh, Chili, estamos con protocolo. Yo estoy viejo. Yo ya te dije. Ya, ya, ya, ya. Me Franco, toco... Franco apura, apura el triángulo, no lo deja salir a Atlas. Sale bien, sale Sime, bien el bien, local. Chili, no te vuelvas loco. <risa> Bien, Tate. Tate juega para Franco, vuelve. Bien, bien, bien. Vuelve para Dylan y sale. Sale Hurlingham desde abajo ahora. Va moviendo. Pie a pie quería. Pie a pie quería Julián y se le va. Lateral para, ¿Dónde la para Atlas. Frita? ¿Dónde dio la papa frita? Acá atrás mío. Pero es una tortura Me pone la papa frita atrás mío. Sale local, sale Atlas. ¿Qué hace de local acá en Fátima? Lomas del Mirador estamos de local. Estamos transmitiendo desde... Mirá. El remate bien, bien la, contenido la, la, la muralla, por la murallita. La muralla, barrio. Pero para mí es un orgullo poder ver, porque son jugadores que son como identidad de Hurlingham. Si el bien, remate para arriba. La muralla viene de 70.000 kilómetros. Para que arco ¿qué? para Atlas. ¿Por qué, por qué no Estoy nada, porque nada, además... Fraco, la pero, gente... pero qué cosa. Dale, Federico? dale, dale. Pero que yo digo que la muralla barrio viene, no sé, vive a 70.000 kilómetros de Hurlingham. Y el de, tipo viene igual. De Villar ¿Dónde queda Villar? No mí, sé, googleenlo, Google googleenlo. Ustedes fíjese dónde queda Villar y qué tipo viene... Lo que es el amor... Tate juega la paralela. Sigue y lateral, lateral para Urlen, allá donde no podemos ver. Vamos a adelantar un poquitito, a ver si ahí engancho. Un poquitito más engancho ahí el ángulo. Ahí está. Te mueve para Humero el culpiecito, Fede, no me patees la cámara, no, no me arruine me, me estás arruinando lo subiste todo. subiste Poroto juega para atrás, va tocando para Facu, Facu para Tate. Va, va moviendo, va moviendo Burlingame. Homero de vuelta, calculo, para Tate. Tate que la va a abrir para el monito. Se viene el monito que juega la paralela. Sí, ¿Vale? el monito y el remate. ¡Uh! Vamos arriba del monito. monito, el monito está hambriento, está hambriento el Quiere monito. gol, quiere gol el monito. Me dijo que iba a meter 30 goles en el campeonato. No, pero a mí lo que me gusta también es ver a los otros equipos, ver el futsal, ¿ves? Ver cómo se arma Atlas, vamos a ver un poco cómo se arma Atlas, cómo juega, cómo Rota, tiene un juego seguro, también cubiertos entre ellos, van armando y buscando la grieta, a ver cuál es la brecha que encuentra en la defensa del ¡Bien, bien tate. pero guarda guarda porque vienen bien armados entró, saben jugar en, entró, saben de qué se trata Atles, escúchame eh. escúchame entró Nico Caruana entonces va a ser el Caru gol ¿entendés viste cómo teníamos el Gol sí. el Caru gol está falta ay Nico lo quería Nico quería falta, Nico quería falta, falta cantadísima uh, tarjeta amarilla de atrás se calientó el juez Pero está bien, porque fue de atrás. es innecesario decirme, tu prioridad, Federico hace de cámara, tu prioridad es nuestra protección, lema seguro, pero bueno, por favor, frutas y verduras, ciber... se escucha bien Federico, no me hagas más señas, hace de cámara, mira acá, hace de cámara, ves pibes, a veces de cámara, dale dale, dale, dale, dale, dale, ¿cómo es? Arancho, frutas y verduras, precio y calidad, ventas por mayor y menor, la mejor calidad y servicio para todos nuestros clientes en Salazar 477 y el nuevo local en Maravilla, Regala 1142, bien de fútbol. Candy Market, somos tu mayorista de golosinas, promos todas las semanas. Estamos en Vergara 4802, enfrente de la Estación Ejército del Hotel del Trencito, por favor, si no sabéis qué es el Trencito, quiere decir simplemente que sos marciano y no sos de Burlingame. Barón 7, ya te dije, no te quiero ver, andar por Jaureche vestido como un zaparrastroso Andá a Varón 7 y vetiste en Jaureche 1165, uno, uno, Barón 7, indumentaria masculina. Y si tenés una mascota, andá y llevala a Pet Store. El local de Delford 1801, está hermoso. Los tipos te atienden re bien, acuario, peluquería veterinaria y guardería calina. Y después si querés fiesta, o querés fiesta, hace con Chisap. Llegamos a Urnean en Jaureche 1090 con los mejores servicios combo. Yeah. Muy bien Mientras tanto veíamos una tajada Espectacular de Matías Barrio La pelota la tiene local La tiene Atlas y estamos en mitad de cancha Quiere Quería Homero, bien Llegó la pelota hasta Sale Nico Está tocando con Homero le y dice, ¿cuánto va ganando el triángulo 1 0? Ahora sí, ahora sí, Uy. la pelota no se va, línea, ahí está, se viene el monito guarda que tira el caño, no puede. Toma, toma, toma, toma. Apretalo, apretalo, apretalo, bien, ah, bien, bien, bien. bien, se viene el poroto que le pega desde ahí, ahí. Montón. Montón y medio de gente viendo el partido en vivo, como siempre, una costumbre que a nosotros nos encanta, una costumbre que a nosotros nos enorgullece, porque también, a pesar de que estamos como mirones, somos parte del futsal, nos encanta esto, nos encanta verlos a todos. Yo pensé que se me venía encima, dije, listo. Muy bueno el estado físico de los dos equipos. ¿eh? Hmm. Muy bien trabajado el estado físico de los dos equipos. A ver cómo sale. Vamos a observarlo un poco a Atlas. Está jugando hacia atrás. Protegen. Sí, a Franquito, atrás. sí, Franquito. Ah. Cínico, cínico. Ay, bien, bien la presión de Burlingame. Primero con Franco, después con Nico. Y sale, sale Atlas desde abajo. Acá, acá, acá, acá. Va a tener que buscar auxilio ahí. Pelota el segundo y puede llegar a estar el gol de Atlas, bien defendido por Urlingan. Saca, saca por otro, no quiere lío. Era Julián combina, perdón. En el oeste está el ajite, en el oeste está el aguante y en el oeste está el futsal, papá. Si no, mira esto. Mirá esto. Apreta, apreta, apreta, apreta, apreta Burlingame que bien. ver, futsal. Vos me dijiste el otro día, che, estoy desesperado. Quiero ver un poco de futsal. Y si sabés que el único lugar que te lo va a transmitir es la hora de Burlingame. Decime, ¿vos conocés a otro? Nosotros... Se viene Nico, se viene Nico Caruana, se viene ahí, está el pie a pie. Pasa la pelota por toda el área y saque de arco para Atlas. Está bien, porque el 8 venía caminando, pero no lo suficientemente adelantado. Sale, sale el, el de pelota. del local de Atlas. No Se, se va la pelota afuera. Gustavo Villarejo, saludos para los dos, gracias. Le vamos, le vamos a mandar un saludo muy grande a Gustavo. Y las felicitaciones de que se recuperó también de, de COVID y que no la pasó mal. Así que felicitaciones, amigos. Se viene Julián el remate. Uh, pasa todo el área qué arco para Atlas. Gustavito, qué gusto, qué gusto. Nos está viendo también Cristian Lema, coordinador de Vélez Futsal. Cristian Lema, Cristian Lema me chamulló el otro día mientras te hacía una entrevista. estabas haciendo una entrevista al técnico de Vélez, no puedo decir lo que me decía. ¿Qué no te decir... decía? Me decía ¿Qué Decía, gana con... Burlingame, gana Burlingame 1 a 0 con gol de Homero. Me hacía reír. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta el futsal. Entonces lo pasamos bien acá, lo pasamos bien al lado de la gente de alta, lo pasamos con, con quien sea. Porque nos gusta esto, Mira. Yeah. ¡Bien! ¡Matías Barrio! Juega con Dylan. Dylan que le busca opción para Franco. Franco que seguro la abre. A ver. No, juega de vuelta para Dylan. Dylan que abre. Ahora sí para Nico. Nico que va moviendo. Mueve la pelota Urlengan con Alex Santiago Ariel va ganando 1 a 0 por ahora El triangulito para Atlas Y bueno, a Vélez no llegamos el otro día Porque el auto se rompió A la noche en medio de la autopista Del oeste Y quedamos varados en Ciudadela Después llegó la grúa Lo llevaron al mecánico y listo Bien Caliente bien caliente, Caliente, rec no. recaliente Que no pudimos, bueno, ¿qué va a hacer? Falta en mitad de cancha para Atlas Matías Smith dice, vamos, Juli, combina. Pero... Eh, Cristian dice, estoy viendo Atlas Hurlingham. Sí, ahí te saludamos, Cristian, ahí te saludamos. El miércoles vamos a estar con Vélez. Vélez Arsenal. Si el auto nos deja, dijo una Vélez Arsenal, si el auto nos deja, digo, ojo con Arsenal. Porque... Es bravo ese equipo, ¿eh? Alex Homero, juega para Dylan. Dylan que le busca opción. Sí, le busca opción. Ahí bien, está bien, la bien. pelota. Corta, Ahí. Corta atrás muy bien por el medio. Se la juega. Pasa. Ojo con esa. Muy buena. Eso se resguarda atrás. Limpia está, la bien, pelota. está bien la recuperación. Limpia la jugada bajo al medio. No, el miércoles lo los esperamos. Ahí está muy bien. Cristian, yo te digo, el otro día fuimos a Juve y nos invitaron con pizza. ¿Vélez invita a comer con algo o no? <ríe> a ver si mantiro. Además justo Juve, ¿no? Claro, justo así. El barrio, qué barrio. Se viene Dylan, pero qué bien que juega. Se viene, sigue, solo. Hacela sola, pibe. Mira que bien, muy bien Dylan, muy bien. Y después yo les digo, porque esto es futsal, estos pibes están jugando futsal. Fíjense que casi no hay faltas. Homero Franco, pelotazo ahí está. Puede ser Homero, Homero goleador. A ver, el segundo, Homero, el segundo. Ay, Por el segundo llegaba Poroto y se salva. Se salva Atlas, podía haber sido gol de Poroto. Que pague, que pague Leiva, dijo el presidente. <ríe> que pague Leiva. Leiva, hay teléfono para Leiva. A ver, a ver, a, a ver. ver, bien, bien, ojo, sacala, la protegió Homero, bien, bien, Homero, bien. Ay, me quedó. bien. sacala, sacala porque hay peligro, a bien, se salva, se salva Hurlingham, yo sigo insistiendo, cada día me gusta más el futsal, acá ustedes están viendo un partido donde casi no hay faltas, ahora pero... cuando pase el árbitro le voy a preguntar cuánto falta, está bien, casi no hay faltas, entonces es a un toque, velocidad, rapidez mental. No es fulvito y nos agarramos a las patadas en una cancha de cemento. Eso no es futsal, que a veces uno lo ve. Entonces no digan lo que no es. Esto corre por otro, corre. Ahí está, lo apretan a por otro, pero otro muy bien. juega para Tate. Bien, la recuperación de Franco. Franco con Julián, se viene, se viene Hurlingan, ahí está y todo esto que juez. Un desparramo. Cor, corner, corner me parece, ¿no? Un desparramo y un montón sí, de gente viendo, viendo, escúchame una cosa, vamos a hablar, vamos a arreglar entre vos y yo. Vos hablás primero, después. No, así, así, así, ah, porque tenemos hablar. bastante gente y a la gente le gusta que seamos así. Sí. no No cambiemos, me dijo. Cambiemos, no. No. no. Tate. Al medio, sí. Con Julián, Julián que lo quiere buscar a Poroto vuelve para atrás. Y arranca la jugada de vuelta Burlingame con Franco. Ve que se ríe la gente. Pero sí, a mí me gusta el rendimiento de los dos equipos, el rendimiento físico. No nos olvidemos que estos equipos vienen de estar parados mucho tiempo y hay una exigencia física a la cual están respondiendo positivamente. Así que, bien, bien por el trabajo físico de los dos Late, equipos. Lateral defensivo de, de Burlingame ¿y usted diga. Pero vos tenés que manejar la cámara. Yo, si yo manejo la decir. cámara. Vos sí. la cámara. Mirá, bien. además, tiempo, mira, Te dan seguro? tiempo, mira. Bueno, tiempo siete, todo. ya te dije. mira, te vi caminando por Jabreche y estabas caminando como un zaparrastroso. Vestite bien, andaban siete, 7, Jabreche 1, 1, 6, 5. No me haga que te grite delante de todo el mundo y te deje pegado en Jabreche y Riccieri. No lo quiero hacer. Barón 7, Indumentaria, después Candy Market. Somos tu mayorista de golosinas y voy a levantar la velocidad. Promos de cada semana en Avenida Vergara 4802 enfrente de a la Estación Ejército de los Andes de, de, del Trencito. Pet Store para tu mascota, el shopping de tu mascota impecable. El local de Delford Díaz, 1.801. Ahí a metros de Sagrado Corazón, lo conoces. Acuario, peluquería, veterinaria, guardería y de todo. Después llegó la fiesta, llegó Chisap Fiesta. Llegamos a Burlingame en Jabureche, 1090, con los mejores combos envíos a domicilio y llamados. Y por el otro lado lo tenemos, como siempre, Aleman, Seguros. ...su Protección es nuestra prioridad. Lema, seguro llamaros al 1550 49 2961 y el capo, el queridísimo, el carancho, frutas y verdura, precio y calidad. Ventas por mayor y menor en Salazar 477 y su nuevo local en Avenida Vergara 1142. Y vamos arriba a Burlingame. Es así, vamos arriba a Burlingame. Está ganando Burlingame 1 a 0 con Gol de Homero. Lo estás viendo por la hora de Burlingame. ¿Por dónde si no? ¿Y por dónde lo vas a ver? Como yo siempre te digo, en el oeste está el aguante. Y en el oeste está el futsal. Donde vos quieras, donde vos veas acá en el oeste. Y es tierra de futsal, señores. Muy bueno. querías Ur... ver futsal y lo vas a ver por la hora de Hurlingham. Sigue el partido. Muy bueno, muy bueno el estado físico, el trabajo de los dos equipos. Muy bueno, felicitaciones para los dos. Dale, Urlingan desde abajo quería. Muy bien, muy bien. Muy bien, Poroto. Tiro libre, tiro libre para Burlingame. Ahí, ahí pasa por otro, ahí pasa por otro. ¿Cuánto falta juez? El juez nos dice que faltan ocho minutos para que termine el primer tiempo. Acá dice, Enzo Snack dice, está intratable Homero. Jorge Alberto Alfonso, grande, chinito. A ver, a ver, ojo, se le pasó. A mí el tema físico era una de las cosas que más me preocupaba, el rendimiento. Por el parata y se confundió y la tiró a cualquier lado. Y para vos, Federico, ¿qué es todo esto del, del, del futsal, de verlo? Porque vos, la verdad que les hiciste el aguante, hiciste 350.000 zoom. Llamando a distintos equipos para darle ánimo, para reírnos un poco. El futsal me encanta, me encanta. Es más lindo que cancha de once, mira lo que te digo. Es más entretenido, Porque es, más lo que, rápido. es lo que nos pasa, vamos a cualquier cancha, ya la gente nos conoce. No hay, se nota que no hay rivalidad en el futsal, se nota que no hay rivalidad. Entonces, eh, más ¿Ay? ahora, ¿no? que la gente, la gente esperaba ¿no? eh, el deporte. ...con 400 días que no, no tuvimos nada... ...yo siempre digo que primero hay que cuidarse para estar acá... ...y, y poder transmitir. Y como siempre decimos, te tenés, tenés que usar el barbijo... ...tenés que mantener la distancia social... ...tenés que lavarte la mano, sanitizarte... ...y todo lo que vos sabés porque son los que ven la hora de Durlingham ...son gente inteligente... ...no hacen cualquiera... ...entonces ya saben lo que tienen que hacer... ...porque esto que, usted, que todos estamos disfrutando... Es el producto de mucho esfuerzo, de mucho cuidarse, de mucho aguantar, de mucha paciencia. Y entonces, como yo siempre digo, el deportista que juega por los puertos es el que más se cuida. Ese es el que más se cuida. La pelota pegaba en Nico, en Nico Caruana. Sale, sale Atlas de abajo, se Ojo. viene, puede ser. Bien. No cobran, se viene la contra de Hurlingham, puede ser, ¿eh? Dos contra uno, dos contra tres, ahí viene el remate, ahí viene la pelota para acá. Buena, buena jugada de Julián. Lateral para Urlingan que lo va a hacer Tate. Estuve dos años para, para saber que él se llamaba Tate. <risa> Así me gastan, me dicen, che, no sabes los nombres. Ahora lo sé, ahora lo sé, ¿viste? O se viene Homero, Homero juega para, el, para Facu el monito. Vuelve para Homero, recupera Atlas. ¿Y por qué le cortaron? Y se agarraron en la mitad. Y si se agarran, ¿qué pasa? ¿Y pero, ¿por qué le cortaron el...? El avance atrás, ¿está bien? ¿Qué bien que está Homero? Sí, por supuesto Están todos bien A mí me interesa la actividad Y me interesa ver a los jugadores De los dos equipos que están en buenas condiciones Es un alivio ver. Y Hurlingham también. también tiene un técnico adentro de la cancha Que es Matías Barrio Que viene acomodando a los jugadores Muy rápido, muy rápido. Todo esto es saque de arco para el local porque acá yo lo escucho a Matías Barrio, que viene, que dice, bajen, apreten, jueguen. Tenemos, tenemos jugadores de experiencia como Luis, como Chili, como, como Matías Barrio, como Mero también que, conocen, que conoce el club, volvió, volvió el, Facu Mar, el Facu Martínez. Se, lindo plantel tiene Urlingan para representarnos en, el, en la División C de Futsal AFA. La División C... El futsal de la Asociación del Fútbol Argentino, Como me encanta eso, Como me encanta. Querés estar ahí, querés participar y tenés que moverte, tenés que moverte, querés competir y querés ascender y tenés que pensar otras cosas, tenés que pensar otras cosas, tenés que pensar y jugar. Vos fíjate, este partido casi no han habido faltas. Ha sido un toque por el lado de los dos, mostrando un muy buen futsal, pero pleno futsal a fondo. Vamos viendo Atlas en mitad de cancha. Estamos desde Loma del Mirador. Y como siempre decimos, si querés ver futsal, miralo por la hora de Urlenan, Y si Por no, dónde, si ¿por no. Por dónde. La palabra. Vino, vino. vino acá, justito acá. Me firmás un autógrafo. pibe ¿La, la toqué, la toqué, va, ¿La, la, la toqué. Jorge, querido, qué bien está Homero. Matías Smith, falta Martín Contreras. Máquina mi amigo. Dice. Sí, sí, sí, sí, está. Está Martín correras también. Bueno, sale Atlas desde atrás. En el Vamos plantel, ¿no? Se sí, viene Franco, Franco que quería apurar, sale, sale Atlas desde atrás. Eso. Grita Matías Barrio y la pelota llega hacia él. Es como decís vos, Matías Barrio está desde atrás. Mirando todo, todo el juego completo. ¿Qué arquero? que es? ¿Qué arquero? Que es? Se viene, se viene el monito, el monito que le abre para Franco el remate y el arquero que la tira por arriba del travesaño. Está, está al caer el segundo. Muy, muy, buen, muy buena reacción del arquero Atlas. Homero, Dylan, Dylan que juega para Franco, vuelve la pelota para Dylan. Mueve Urlingan. Lateral, lateral, lateral para la visita. Hay que recordar que es el primer amistoso de los dos. Juega, abre el monito, mueve. Para Franco, Franco para Dylan que le quiere pegar. Abre para... Se viene, la, hace la personal, sigue. Y... ¡Upa! patadita y falta. Y es, es, podríamos decir casi que es una falta técnica porque no lo puede dejar seguir avanzando, está muy cerca del arco, con muchos jugadores alrededor para hacer pase triangular y que la pelota llegara al gol. Muy bien Dila muy bien Dila, en el remate de Franco. Uh. Pasó por toda el área y es saque de arco para el local. Sale, sale Atlas de abajo. Y seguramente que Vélez también va a estar viendo este partido del chino Cabral, porque Atlas está está en la D. Está figado el monito, está hambriento. Quiere gol, el monito quiere gol, el monito quiere gol. Quiere gol en su vuelta. Volvió a, a la casa. No quiere decir que, que el triangulito sea la jungla. ¿eh? Buah. Buah. ¿Vos tenés algún auspiciante de los chistes? eso? Pues si querés yo lo paso. No, bien. no, no ya está, chiste, ya está, ya está. No, cada, cada tanto, cada tanto. Digo, este chiste fue auspiciado, qué sé yo, por pues, el carancho. Mirá no, qué buena repate. patada. Sí, no aparece. Qué buena patada. Ah, parece. Eh. Qué buen tiro. Matías Barrio. Corner, corner para Atla que ya lo jugó. Está atento, está atento. Burlingame se viene, se viene Franco. Franco que hace la personal para Dylan. Dylan que juega. Juega para Homero. Homero para Franco, Franco para el monito y a Homero. ¡Uh! Casi, casi, casi gol de Homero. Está a fondo, Homerito. Bueno, está, está TR, Homero, está TR. Mira, mira. Atlas que quiere jugar. Ahora el que aprieta, mira hacia atrás. El que mira. aprieta es Alex. Tiene que asegurar la jugada. Ahí está, a buscar a alguien de este lado. Aprieta Alex, no tiene para dónde jugar. Sí, altas con la pelota y es corner. Romero, Monito y Tati. Y Tate son la escuela de club independiente. Son de la escuela de club independiente de Urlingan. Cristian Alfonso dice, ¿usted puede corroborar eso? ¿Es, ¿No será una fake news? Es así, es así. Desde muy chiquitos. O sea, yo puedo cantar, soy independiente, que estaba en la cuna, una cosa así, por el estilo. Seguí mejor transmitiendo. No, pero Federico, mira que soy tu padre. <risa> Uy. Che, trajimos trajimo sanitizante, pero no trajimos soft. Termina el primer tiempo, gana Urlen, 1 a 0, en 5 minutitos volvemos. Volvemos, cortamos y en cinco minutos estamos acá mismo.